Y milenios, eh, hoy vamos a tener una charla acerca cómo de cómo liberarnos de nuestras limitaciones. Será como un poco fuerte. Bueno. Ustedes sienten que tienen limitaciones, algunas por ahí, unas cuantillas. ¿Y qué sería una limitación para ustedes? Muy personal, ¿verdad? Cada uno. Tiene su propio aprendizaje de qué es limitante para uno mismo. Pero digamos uno así como de inmediato. Limitante. Hablar en público, pánico escénico. <ríe> limitante económica, limitante de situaciones, limitante, ¿qué más? Es un obstáculo, es Un obstáculo. Un obstáculo. Entonces dígame, ¿cómo qué? Enfermedades. enfermedad. Una enfermedad lesión, los pensamientos negativos, por pues, ejemplo, los miedos. ¿Y ustedes cuál creen que es el origen de esa limitación? ¿De dónde nace ese sentimiento que eso es limitante para mí? El miedo. Construcciones que nos hacen? Que nos hacen otros. No, no se las hizo. <risa> ambos la dos, digo, no, ¿por qué no se lo cree? La también la primera, la primera. Entonces, eh, para ir así entrando en la materia y calentando, muchas veces las limitaciones, uno mismo se las construyó, y se las creyó, y, y se las defiende, y, y las hace por sentado, que es una verdad absoluta casi, que yo no puedo hacer esto, o que esto nunca va a poder pasar porque no puedo. O no se puede, ¿cierto? Y hay cosas muy interesantes porque hay, hay cosas que para alguien es demasiado fácil y no es limitante y nunca está temiendo o nunca está sintiendo que no lo va a lograr, mientras que para otra persona algo sencillo se puede volver limitante, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos de ustedes no estaban en la meditación hoy? usted ¿y los que no estaban en la meditación vieron el atardecer? <risa> no. no bueno, es que ahora hubo un hermoso celaje entonces seguro el amanecer de mañana va a estar muy bonito también, <risa> porque estoy si sienten esto porque eh, vamos a hacer una meditación de atardecer entonces para irse sintonizando a superar liberales, es como más de liberarse las limitaciones son como cadenas que están atando el potencial de todo lo que yo puedo ser y todo en realidad lo que soy y que yo creí que no como que yo mismo me compré la idea como estaba diciendo ay morazán, ¿cómo se llama usted? su nombre? Como, como el parque, Francisco yo no me acuerdo su apellido pero es como decía Francisco a veces a uno le, le venden una idea pero uno sí se la compra. Y entonces uno mismo se la cree y uno mismo anda cargando esa cadena. Y está muy incómodo con esa cadena, y está muy incómodo con ese idea que no puedo por ser mujer. O un hombre no hace esto. O después de tal edad, la, la, la. O vestirse tal color. ¿Verdad? Muchas cosas que son muy sutiles, pero también otras que sí son más fuertes. Y que uno poco a poco se va como encadenando. Por eso liberarse las limitaciones como en realidad es como abrir ese candado de aquí entonces vamos a hacerlo de forma más bonita más visual más tranquila les parece entonces me siento de forma cómoda dejando mi espalda recta tranquila mi brazos se relajan y empiezo a respirar profundamente. Voy sintiendo cómo con cada respiración mi cuerpo se va relajando. Cada respiración hace que mi mente se sintonice con la suavidad de este aire. Sentir en mis pulmones y en todo el cuerpo como con cada respiración. más profundo en un agradable estado de relajación este estado tranquilo donde me permito soltar todas mis preocupaciones donde todo se siente suave, fácil, natural y voy a visualizarme en el más hermoso atardecer donde el cielo se va llenando tantos diferentes tonos, veo esos colores brillantes, tan lindos y distintos, y cada uno de esos colores despiertan en mi corazón sentimientos dulces y felices. Con este atardecer en mi mente, estoy de vuelta en mi espacio feliz, en ese lugar donde yo mismo soy. Donde estoy completamente a salvo, donde puedo ser feliz, aquí vuelvo a sentir profundamente que yo soy un alma única entre tantos millones de almas, bajo este mismo cielo cubrido, no hay nadie igual a mí. Que lo que soy, lo que es el alma, esta energía espiritual, trae un color especial al mundo, como cada uno de los colores en este atardecer son necesarios para crear ese hermoso celaje lo que el alma que soy yo aporta ayuda a crear esa vida Como mis propios colores se despiertan con cada virtud de mi propio ser, expresándose a sí misma con tonos distintos, con brillos tan diferentes y texturas humildes sentir desde el corazón cómo esa paz que hay en mí empieza a irradiar su hermoso color, despertando también consigo mismo el brillo de la alegría con esos tonos maravillosos. desde el alma, todas y cada una de mis especialidades, aportando su propia contribución a este maravilloso celaje. Esta escena me hace sentir que en realidad, soy un alma especial, apreciando toda esta hermosa variedad de virtudes en mí. Y aunque haya cosas en las que sí tengo que hacer más esfuerzos, En todo este hermoso despliegue de mi propio potencial interior, vuelvo a sentir esa fuerza en mí, sentir que cuando hay determinación, cuando hay confianza, hay amor y cariño, cualquier cosa, puede ser posible para esta energía espiritual esta luz sutil de múltiples colores invisible a los ojos que soy yo no hay límites mi propio potencial de felicidad Potencial de armonía y de paz no tiene límites. Puedo sentir mi corazón ampliándose cada vez más grande, como si adentro del corazón hubiera todos y todo donde incluso el Ser Supremo se vuelve tan cercano, apreciando, valorando y reconociendo cómo cada uno es importante y especial en este hermoso celaje del mundo. Me siento a mí libre, liviana, feliz. El alma no conoce límites. La energía que soy yo es ilimitada. Y con esta experiencia, con esta fuerza, expresándose desde mi corazón poco a poco regreso a sentirme en esta silla en el aquí en el ahora ¿cómo se sienten después de esa experiencia? ¿cómo ven los límites que habían visto antes? ¿se siente diferente? un poquitito por lo menos hay una frase que a mí siempre me ha llamado la atención que la dijo Aristóteles que está muy relacionado con los límites, también con la forma de lo que yo estoy creyendo y entendiendo que soy que es conocerte a ti mismo porque muchas veces nosotros nos dejamos influenciar por la sociedad, por los amigos, por la familia por nuestras notas, por nuestro desempeño laboral para sentir quién soy yo y Aristóteles decía esto que era el comienzo, de, de hecho, de la filosofía de, de todo lo que hizo después, es de que una persona que lograba conocerse a sí misma, lograba tener ese control de crear los pensamientos que quería tener. Y así entonces tenía, conocía el potencial de todo lo que podía crear desde su mente. Y de hecho decía que esa era una, una, la frase que estaba, que Aristóteles parece que la tomó de ahí, de un templo al dios Apolo que decía también eso, conócete de ti mismo y era como una bendición que estaba el, dando el, el Apolo para los visitantes de su templo, como deseándole sabiduría. Entonces, una de las más profundas sabidurías que todas las almas deberíamos estar buscando es volverse a conocer uno mismo. De más allá de, de este cuerpo, más allá de las cosas que hago, es conocer realmente la parte eterna, la parte real, verdadera de lo que soy, la esencia que soy. Entonces, no es algo solo superficial y no sería un conocimiento que solo está para los filósofos o para los teólogos, o para, sino es para todas las almas, porque en realidad lo que uno es debería experimentarlo uno mismo. Y con esto, eh, si uno mismo no se toma ese, ese tiempo, para volverse a escuchar, a entender, a sentir y a conocer, es como que me estoy negando el derecho a, a saber cómo estar mejor y a saber todo el potencial que puedo tener en mí, o que de hecho tengo en mí, que no lo conocemos. Si ustedes les decimos ahora si hacer como una, un quiz, de cuál creen que sea su capacidad de afrontar cualquier situación, no tenemos idea <risa> porque esos son los cuides que trae la vida y que uno poco a poco va despertándose un poquito la idea de que uno en realidad ha sido mucho más poderoso de lo que uno se creía porque uno lo, ha logrado superar muchas situaciones y circunstancias distintas y por ejemplo también esto de las limitaciones eh, varían con el tiempo y con las condiciones en las que me siento y mi estado de ánimo está viéndolo para mí digamos, con respecto a los retos que más sean mis relaciones o laborales en mi caso, o bueno, relaciones interpersonales o bueno, sí de las relaciones son de los retos más grandes, ¿eh? los límites que más crea uno por ahí y cuando uno en realidad está bien internamente, cuando estoy en un buen estado, uno puede ser como Maguire <ríe> me parecía muy interesante eso en los memes que salen ahora de cómo la capacidad de, de cuando uno está bien, uno se vuelve creativo, uno se vuelve como más flexible y uno logra entender y, y encontrar muchos ángulos diferentes. Que cuando me estoy sintiendo encadenado, me estoy sintiendo atrapado, me estoy sintiendo mal, solo veo como visión túnel, este puntito y ya, y solo eso existe. Entonces, a veces es interesante entender que el alma tiene la capacidad, como en la que habían dicho, yo les he dicho este meme la vez pasada. Que decía algo de Maguíbe, que encontraba. Ah, que si la vida te da limones, <risa> entonces el Maguire ha sido un acelerador de partículas, algo así era ¿Verdad? Y siempre es como que en realidad sí, el alma tiene la capacidad maguíbe de, de construir lo que sea que necesita. Las soluciones están en uno. Cuando uno está estable y creativo, uno ha encontrado cosas que uno no entiende cómo se le salieron, pero salieron bien. Que cuando uno está a visión túnel uno trata y trata y es como lo que decía Einstein, que uno intenta mil veces, con el mismo método, resultados diferentes y se frustra y dice, no puedo más, pero todo nos pasa y nos damos cuenta que seguimos repitiendo los mismos patrones, queriendo cambiar, y más bien estamos alimentando ese hábito que nos hace sentir encadenados entonces, paso uno para conocerse a sí mismo empezar a darme ese espacio para mí y no es un egoísmo, no es una, es una necesidad primordial del alma para estar bien. Y cuando yo estoy bien, puedo inspirar y puedo automáticamente, sin darme cuenta, estar transmitiendo esa energía de, de bienestar a los demás. Entonces en realidad sería muy bien por favor, es <ríe> un favor para el mundo. No tanto un egoísmo porque a veces la gente está muy acostumbrada a entregarse solamente para los demás a costa de su propio bienestar. Y eso genera también a veces dependencia y generan Muy enfermedades y generan un montón de cosas que no son saludables para nadie, ni para la persona que se entrega, ni para los que están recibiendo, como que lo toman por sentado y no valoran lo que hacen los demás. Pero cuando yo lo hago así, como que me sale natural, pero yo estoy bien y no comprometo mi bienestar, así también puedo inspirar a los demás a, con esa fuerza a buscar su bienestar. Pero para eso entonces pasó uno, a empezar a conocerme y empezar entonces a liberarme de las primeras barreras. El primer paso es entender, como hicimos ahorita, que más que solo el cuerpo, más que solo el nombre, más que solo ese montón de limitaciones que van con todas las etiquetas que ha puesto la familia, la sociedad, mis amigos todos los demás, incluso yo mismo, por sentirme solo mujer, por sentirme solo de cierta edad, de sentirme todo ese montón de cosas, me voy limitando. Y uno ha visto en, en las pruebas, si no quieren así como vérselo en ustedes mismos, de que todo eso es una falacia, que uno mismo se compró. Porque hay tantos ejemplos de tantas personas con miles de limitaciones más que uno físicas, haciendo maravillas. ¿Ves? Entonces hay gente sin piernas en Costa Rica que crearon todo un grupo ellos mismos con gente que, que sí les ayuda, a les sostiene y les hace todo, que están haciendo, aprendiendo a surfear. Tengo una amiga que, que tiene una amputada en las piernas y ella también empe, aprendió a hacer a competir en natación después de que le amputaron la pierna. Antes era medio deportista, pero no tanto. <ríe> y un amigo también que ese sí era deportista, que, que quedó inválido, eh, ahora compite a nivel mundial en natación, no sé cosas de, de estas soluciones especiales entonces yo uno ahí con todo funcionándole no se toma el tiempo ni para ir a una piscinilla entonces ver que en realidad esas limitaciones es, es mucho de, de, de mi, mi sentimiento de lo que puedo y no puedo pero en realidad sí se puede, está en mi poder y está en cualquiera de nosotros es totalmente empezar a, a, a ir despertando eso entonces, primero tengo que liberarme de todo eso que yo me metí, a lo que es el yo, mío, él, ella, todas esas cosas que van limitando la energía espiritual del alma. El alma no es física, por eso no se puede ver con los ojos, y además el alma, esa esencia espiritual, la conciencia que está haciendo que este cuerpo viva, tiene todas las cualidades femeninas y masculinas. Entonces también tengo la capacidad de, de expresar de lo profundo de mí lo que sea que yo quiero y necesito y siento en ese instante. Tengo esa libertad de hacerlo. Más allá de, de que si se ve muy raro, de que si como todas las limitantes también a veces de las etiquetas, pero es parte de lo que somos y empezar a relacionarse con mayor cariño, mayor cuidado, mayor armonía. Y respeto. Y respeto. <risa> no, no, y respeto. Entonces, eh, empezar a liberarse de eso es volverme cada vez más consciente de quién soy yo en realidad. De sentir que soy el alma. Y con esto me puedo incluso volver más cercana a mí misma. Ya no estoy tanto peleando, no es tanto sintiéndome ajena, porque muchas veces con todas las etiquetas y limitaciones que voy cargando, cuando hago cosas, si a les ha pasado, que uno a veces ha hecho y tomado decisiones no tanto que uno siente que están bien, sino que es como por cumplir con una de esas etiquetas o esas cadenas limitantes, porque yo no puedo tal cosa, yo no puedo tal otra, y dice, bueno, vamos a hacerlo así. Pero uno ahí como que hay una voz interna que le está diciendo, bueno, usted podría hacerlo diferente, pero no. Y uno hace eso. Y, y eso tiene un impacto, hay un resultado y después uno tiene que tomar otras decisiones para sostener esa otra decisión que tomó y cada vez uno como va tomando más decisiones basadas en eso, como que uno empieza a sentirse ajeno a la vida que uno está viviendo como que no es mi vida como que otros empezaron a decir cosas que yo tenía que hacer para estar mejor o estar bien, sin escucharme realmente, porque todo el tiempo la vocecita estaba molestando hasta que ya la ignoré de tal punto que no <ríe> se cansó pero igual está ahí, diciendo como, oye, pues tú sabes, tú pues sabes, pues, como nuestra propia intuición, la sabiduría interna. Entonces eso a veces uno va construyéndose una, una imagen de lo que es uno, que, que es muy ajena a lo que realmente siento que soy yo. Y para sostenerla, como no es realmente lo que me está saliendo, uno se siente falso o vacío. ¿verdad? Entonces puede causar ansiedad, puede causar tristeza, puede causar todas esas cosas. Pero entonces, ¿cómo volver a eso? Es, es tener conciencia que sí, hmm, yo tomo esas decisiones, pero esas decisiones y los resultado, bueno, fueron yo responsable, pero se puede cambiar, ¿verdad? No está escrito en piedra. La vida es muy flexible y de hecho la vida es como, como empezar a, a visualizar lo que yo soy en realidad eh, un aprendiz. Y el aprendiz a volver a despertar el máximo potencial de perfección humana. ¿Ustedes saben cuál es ese arquetipo de perfección humana? El humano perfecto. Los ángeles. ¿Cierto? ¿Verdad? Los ángeles son estos seres tan lindos, tan amorosos, tan puros, tan sabios, pero fueron almas humanas. Son almas humanas. En un estado de muchísima pureza y de una gran entrega y una gran fuerza pues, espiritual. Entonces, ser un aprendiz de ángel, en vez de un estudiante de, de la vida tropezando <risa> y llevando látigo y haciendo como el, el que me está enseñando quién sería, cuando digamos ando piloto automático casi. En las decisiones de la vida uno mucho se basa en, en un poquito lo que me dijo esta sociedad, un poquito lo que pensé aquí, me sentí un poquito bien por acá, entonces uno anda como, como ni funifa, como decía, ni chicha ni limonada entonces como he tratado un poquito de todo y al final nada me llena entonces me siento como perdido pero ahora entonces para ir más allá de esas limitaciones reconociéndolas como tal es entender bueno, esa actitud que soy un aprendiz y además saber que esos apoyos que yo he tomado como en lo que me he basado para darle mi propio valor a lo que yo siento que soy son apoyos no me están apoyando, me están haciendo dependiente o me están haciendo sufrir a veces, ni siquiera soy dependiente, ni siquiera me gusta ni siquiera me siento bien pero como ya los conozco o ya tomé ese apoyo, después pues siento que si lo suelto, va a estar mal entonces a veces también, dentro de nuestra propia experiencia en el camino de la vida tomamos apoyo de cosas que ni siquiera están ahí entonces, el entender eso es parte de conocerse uno mismo y es muy importante, demasiado importante, porque es entender que eso no me está apoyando, no me está ayudando a, a elevarme, no me está dando esa fuerza como de, de impulsarme, más bien me está encadenando. Entonces, reconocer que esos apoyos no son apoyos, son cadenas. Paso uno, bueno, paso dos, porque uno era conocerse, que uno era un alma. Entonces, el alma en realidad tiene toda la fuerza y la capacidad de sostener su fuerza, su, de, de experimentar desde adentro todo lo que necesita y vivir libres. Es, el alma en realidad es completa, no necesita de nada ni nadie para, para tener su cumplitud. No sé cómo dice esa palabra. <risa> estamos ya llenos, no somos médicos ni estamos ahí, bueno, estamos medio chuecos porque <risa> estamos tomando apoyos que que nos han más bien desgastado, nos han hecho sufrir y que nos creímos apoyos de verdad, pero la vida nos ha enseñado que, que esos apoyos no siempre son fuertes, no siempre son lo que el alma está necesitando, porque el alma no necesita a nadie afuera lo que el alma necesita está en uno y para despertarlo sí se necesita tener una conexión con una fuente que me haga volverlo a sentir en mí, entonces sí necesito volver a recargarme de toda esa energía amorosa, esa energía pacífica, de entender que está en mí, pero que se me ha ido desgastando. Entonces, que necesito enchufarme como cuando el celular está a punto y empieza a ti, ti, ti. Y no puede hacer nada porque se le bloqueó la pantalla porque ya queda 3%. <risa> Entonces, conectarse antes de que se le descargue totalmente el alma a la Fuente Suprema. El conectarse es el derecho de todas las almas de volverse a recargar de esa fuente de luz, de esperanza, de paz, de amor, de todo lo que en realidad el alma está necesitando. Y como aprendiz, es mi, mi camino, empezar a, a buscar a, a tener esas experiencias, porque también para poder entender, bueno, poder liberarse de las limitaciones, al hecho de que ir más allá de solo el entendimiento porque muchas veces uno entiende las cosas pero no las siente ni las ha experimentado quedan como un nivel muy de lógica y a veces también de entender, de querer entender todo y de querer analizar todo y de querer ir profundamente en todos los detalles nos enredamos demasiado <ríe> ¿cuántos de ustedes les ha pasado que dicen bueno, tengo esta situación, entonces voy a pensar en esa situación? y después pasan todas las semanas sin dormir, porque la situación no las deja tranquilos. Entonces, todos los pensamientos se vuelven cada vez más confusos, más complicados, y le agrego más. Y en lo que yo, era algo sencillito, más o menos, al principio, yo le hice una ecuación cuadrática a la máxima potencia, entonces al final hice por lo contrario. Entonces, también parte de eso es porque muchas veces de, de nosotros mismos, de nuestra experiencia, de las cosas que estamos viviendo, las sobrepensamos. Y el ángel en realidad es silencioso. En su propia mente hay mucha paz, mucha claridad. Está limpia la mente. Entonces no hay tanto ruido de tantas cosas, de, de resentimientos y de miedos. Y todo. No, es, es como, como un, el agua cristalina clara que ya no queda en este mundo. <risa> de un lago limpio y lindo. Entonces así es la, la mente de un ángel. En realidad, en ese, esos experimentos y experiencias de uno mismo de limpiar tanta bulla de mi mente, hacerla totalmente transparente, solo un pensamiento de paz, me puede hacer a mí sentir esa alivianza y tener esa otra experiencia donde uno sí pueda encontrar rápidas soluciones. Entonces, mente de Ángel MacGyver, <ríe> tiene toda esa creatividad, y con lo que sea que haya al alcance mío, sí encuentro soluciones ¿verdad? Y, y todo lo hemos hecho. A mí me, me encanta, tengo varios conocidos que tienen eso, como cuando estamos ahí todo el grupo y todo, y es interesante también de, de cómo uno puede mejorar y aprender al sentir que estoy, soy un aprendiz. Porque en el camino, digamos, uno sabe que hay gente que tiene más experiencias o que ha afrontado muchísimas cosas más que uno y que también, o que hacen las cosas diferentes a uno, eso también ha sido parte del aprendizaje fuerte para todos, de saber que hay ritmos hay diversidad de, de interpretaciones, pero también de, de formas de hacer las cosas y a veces por, por pues, pensar que se hacen solo de una forma a uno le cuesta y uno intenta, intenta y nunca salen como bien y fue muy interesante, por ejemplo nosotros ahora que estuvimos en Transitarte siempre era un reto para antes. Entonces hemos participado muchas veces ya muchos años en Transitarte y siempre creamos como diferentes experiencias en un toldo de 6x3. esto no sabe toda la planificación que tiene que ir detrás de eso y siempre es un enredo, ¿verdad? porque es cómo hacemos con ese espacio, dónde pegamos las cosas y se nos ocurre cada invento y después es bueno, aquí lo tenemos y ahora cómo montamos esto en este toldo <ríe> y que no se lo lleve el viento y que la gente no se pueda no la plástica y, y esta vez fue maravilloso porque contratamos el que nos ayuda a arreglar todas las cosas aquí y él tenía ese conocimiento esa capacidad y nos construyó y pintó y dejó hermoso como unos paneles de madera y los eh, son desatornillables y todo entonces es pues, desarmable entonces fue una experiencia muy fácil y tranquila porque se usó la experiencia y la experticia de este señor tuvimos como el, la, la, ahí estaba el medio diseño pero entonces él, él sabía el cómo entonces después de muchos años de estar batallando y durar como dos días tratando de montar el tor, de que se caían las telas y que se tropezaba la gente, ya finalmente, esto fue para mí uno de los más fáciles y sencillos. Y eso es como en toda la vida, siempre hay quizás como inspiraciones de, de cosas que uno puede tomar de los demás. Y de hecho en, en India hay toda una... una Leyenda de un ser muy especial para ellos que se llama Datatreya, que es un nombre muy. o sea, me gusta mucho, <risa> que es, es, era un sabio, dicen que era los primeros, de los primeros, primeros ermitaños que, que existieron en India, que él tenía una especialidad muy, muy fuerte, muy natural, que él lograba captarle la virtud a todos, y él andaba como reconectando virtudes por el mundo, porque quería conocer a todas las virtudes que existen. Entonces andaba recorriendo y, y así como encontrándole a cada uno su, su especialidad. Entonces la experiencia y la fuerza que tiene ese ser era, bueno, como lo cuentan en las leyendas, era un ser demasiado feliz y lindo. Y todo el mundo se sentía atraído a, a lo que estaba haciendo. Entonces también parte de, de esas limitaciones es, es aprender y dejarse y, y apreciar lo que los demás tienen para aportar y lo que yo estoy aportando también apreciar la diferencia, de entender las, la, que somos distintos, pero en esa diferencia también hay, hay especialidades. Y que en realidad somos distintos, pero somos parecidos, porque todas las almas tenemos paz, todas las almas tenemos amor, todas las almas hay felicidad, pero a veces un poco durmiente, <risa> no, no tan expresable, no tan despierta, pero está ahí en alguna parte. Entonces, cuando uno se enfoca más en estar encontrando las virtudes y menos en, digamos, el aprendiz, lo que anda buscando es eso, es que puede aportarle todos los seres que se encuentran en la vida, son su oportunidad para aprender una nueva virtud de ese ser. Si uno tiene esa actitud, la vida se vuelve un recorrido maravilloso. Todos, todos, y a veces, más bien los que más están ahí, que uno más ha estado viéndole las no virtudes, no es otra cosa, es encontrarle más y más virtudes. este Es el nuevo reto para, para liberarse de las limitaciones, porque muchas veces uno queda encerrado, cuando uno se empieza a sentir, como que nace un pensamiento negativo, como, es como está diciendo Esteban, a veces uno queda atrapado en ese mismo ciclo vicioso de seguir pensando una y otra vez, en, en, digamos, por ejemplo, los pensamientos que nos ponen tristes. <ríe> y yo me acuerdo cuando estaba en quinto año, que estábamos preparando la actividad para despedir a los compañeros y la y la no sé qué, y de repente una compañera terminó con su novio y otra vino, no sé qué, y todos nos juntamos para preparar y pusieron una música, pero así que le llaman cortavenas, <risa> y entonces pusieron eso y todos pusimos a llorar y otra traía otra y nos pusimos a ver una película más terrible y terminamos todas llorando y todas deprimidas y era preparar una cosa bonita y al final no queríamos ni hacer nada, porque pero entonces a veces hacemos eso, como que alimentamos el sentimiento que sabemos que no queremos tener, pero es como, estoy sintiendo triste como me estoy sintiendo triste, hago algo para estar feliz o me quedo otra vez no, nada más voy a seguir un poquito más triste vamos a poner esa música que me va a acordar un fracaso. <risa> Voy a, a salir y a cerrar y no quiero ver a nadie para sentirme más triste. <risa> Entonces, como que uno se permite hacer actividades y aquí se permite tener muchos, muchos pensamientos que alimentan más esa tristeza. Me cansa el cerebro y cansa todo, como que la energía se va. Porque son, son como el, el tener esa experiencia de tristeza o de enojo que no quema no se queda, pero... Uf, o de, de celos, o de, de rabia, o de envidia, todo eso, como que va dándome la energía y quedo al final ya así como ya ni sé ni cómo moverme, ya así ni, ni abrir los ojos. Entonces, el, el volver a entender mi fuerza y sentirlo diferente como este era la estrella de, de colectar virtudes, también ir más del entendimiento otra vez a la experiencia. Por eso para nosotros, y para el Vaya Yoga y para la propuesta del de, día de hoy para su semana es que se tomen esos espacios donde ustedes pueden tener un contacto más con ustedes mismos de sentirlo de experimentarlo la, el ángel la, como ustedes son todos ahora nos vamos a convertir en aprendices de ángeles es volver a tener esa actitud de, de que todo es, es algo nuevo todo es algo bueno, oportuno todo es algo lo que tiene que ser en este momento pero además de sentirlo y, y de vivirlo puedo entenderlo que necesito entenderlo para empezar a, a crearlo en mi corazón esa experiencia pero necesito tener una experiencia porque el conocimiento se puede transmitir pero la experiencia se la tienen que dar ustedes mismos <risa> y cuando ustedes han sentido algo, eso es una autoridad sobre sí mismos, que dice que no hay mayor fuerza que la experiencia, cuando por ejemplo este muchacho construyó sus paneles, lo hizo así, tenía experiencia de no sé cuántos años de andar arreglando casas, y haciendo cosas y todo, y muy creativo, y muy, muy bueno, y con muy buena actitud, entonces también eh, entender eso, que cuando ya, el, el tener esa experiencia, yo tengo la capacidad de, de saber cada vez más, por ejemplo, que puedo estar en paz en situaciones no pacíficas, porque he construido esa experiencia para mí misma, dándome esos espaciocitos todos los días. Y además, cuando voy recogiendo virtudes de todos los con que me encuentro, cuando hay alguien que me está tirando piedras y tirando piedras y tirando piedras, y yo me le concentro, me he en su virtud, se va a cansar en algún momento, nada más, yo no me veo, lo principal también es que yo ya no me veo tan afectada por esas piedras, entiendo que no son para mí que tal vez quiere tirármelas a mí pero las está tirando para mí porque adentro está sufriendo y también es otra cosa buena de aprender de un aprendiz de, de alguien que a veces uno quiere expresar cosas o uno dice, bueno, estoy haciendo mi esfuerzo estar pacífico, y ahí viene el que me tira piedras, verdad y yo voy a estar tranquilo y cuando llega inconscientemente uno está sintiendo otras cosas y lamentablemente es interesante porque todos hemos tenido esa experiencia y que todos sabemos darse cuenta de que muchísimo de lo que yo comunico no son mis palabras y si yo estoy sintiendo algo aquí adentro aunque por más que yo trate de simularlo con una sonrisa y con una amabilidad y unas palabras tan lindas se siente verdad uno siente cuando, cuando de eso una amiga que estaba estaba bajando un audio a otra amiga que algo le había pasado decía, eh, te quiero un montones, cariño, un abrazote, pero dijo así como te quiero montones, cariño, un abrazote, y no es como, suena un robot pero no, no estaba el sentimiento ahí. Entonces, en realidad para poder dar, necesito tenerlo. Y para tenerlo, necesito crearme esas experiencias y se necesitan, el alma necesita alimentarse con esas experiencias, como lo que hicimos ahorita al, al inicio de la charla, para ir cada vez más dándole a ese músculo del alma, volverlo más flexible, volverlo más sano, para cuando sí lo necesita, ahí están. ¿Verdad? Es como cuando a uno le toca bueno, no a todos les toca, de repente tener que cargar una maleta muy pesada o ponerse en la espalda un montón de equipos y caminar, si no, he hecho, no lo he hecho y no he practicado y, y lo hago la primera vez, eh, al segundo kilómetro usted queda tirado por allá deshidratado de <risa> entonces hay que crearse esos espacios para ir teniendo la fuerza y entender que esa tijera de liberarse de lo que yo sentía que eran mis obstáculos está aquí, pero más que aquí que es entender es aquí bueno, igual es, está claro, pero es sentirlo, experimentarlo y también entender que parte de la vida de aprendizaje de ser un aprendiz es que el aprendiz va evolucionando y con cada cosita que aprendes es como un nivel más que va, va superando porque el que estudia es como que a veces bueno, llegué hasta aquí y ya ahora soy máster, dominador de todas las cosas pero un aprendiz siempre sigue y las situaciones cambian y él se adapta y empieza a aprender más y cada vez más profundo. Entonces, cuando uno ya siente, lo sé todo, bueno, la vida le hace uno a darse cuenta que no, pero también es como que le cuesta darse cuenta que hay cosas que todavía no ha, no ha logrado. Entonces, tener esa actitud de aprendiz es estar abierto al cambio también. Y a veces el cambio nos da muchos miedos, porque no sabemos como el, el miedo, a la incertidumbre, que si voy a ser suficiente, si se va a lograr o no se va a lograr, pero el aprendiz es, sabe que con el cambio trae algo que aprender dentro de mí, y hay una fuerza nueva que se, se despierta, entonces busca más bien seguir evolucionando, seguir aprendiendo, seguir avanzando, porque a veces nos quedamos estancados en las mismas cositas, y, y por eso mismo los mismos patrones de pensamientos, saber sabe que sí se puede cambiar y sí se puede evolucionar. Y entonces también, eh, como estábamos poniendo nuestro nuestro punto de referencia para ver cómo puedo estar mejor, cómo sería yo sin limitaciones es mi propio estado de perfección que todas las almas originalmente la tienen pero son particulares de cada uno de nosotros ¿verdad? por eso es que hay gente que tiene limitaciones cosa y otros para otras pero yo tengo mi, mi estado original del alma era un estado muy puro, muy lleno, muy feliz, muy libre era así una energía tan amorosa y tan pura y tan pacífica entonces ese es mi propio estado de perfección mi punto de referencia y bueno y, y el alma suprema para llenarme de eso que es decir el alma más pura más linda más ilimitada pero saber que cuando yo tengo ese punto de referencia entonces tengo mi propio camino para, para llevarlo y mi propio recorrido de aprendiz entonces no compararme no juzgar y no querer el punto de referencia de alguien más porque a veces uno se compra sueños de otros también o se ajusta sus sueños para, con los sueños de otros, para no para sentirse solo en el camino, pero saber que se pueden acompañar, pero que ambos pueden también alcanzar su máximo potencial, sin depender. Y que cuando los, ambos ruedas logran desarrollarse al máximo, entonces va a ser la, la experiencia más linda que uno puede tener de cercanía. Que si uno va apoyando solamente el de uno y el otro queda rezagado, es como que siempre hay esa después va a haber esa le van a poder cubrir los cuentos, porque el otro no está logrando sentirse a su plenitud entonces también uno darse su propio espacio su propia forma de entender de experimentar cuál es mi, mi punto de referencia ¿a qué me gustaría a mí llegar? ¿cuál es el estado que yo quiero que cuando me toque dejar este cuerpo yo ya diga lo logré, estoy listo ya logré lo que quería ya estoy alcanzando mi, mi nivel 1.000 ¿no? de, de, de todo lo que quería sentir y lograr en, en este mundo. Entonces, para eso están todos los días. Cada instante es una nueva etapa de la vida. Cada segundo es un nuevo aprendizaje para conectar esas virtudes Y entonces también entender de cómo enfocarme. Porque a veces también cuando yo me pongo punto de referencia a otros, o me fijo demasiado en los demás, uno toma, digamos, si no estoy sintiéndome bien, uno toma una actitud de buscar culpables. Que alguien me está haciendo sentir mal. <risa> o alguien, Algo o alguien. O, o hizo mucho frío, estaba con mucho polvo, o es que es alba o es que esta persona me dio feo. Entonces, siempre que estoy buscando culpables, eh, en este estado de crítica, y un ángel en realidad acepta todo, si es muy amoroso y, y le importa a los demás de cómo los está haciendo sentir. que cuando uno está en ese estado de crítica, es como que uno quiere imponer, y puede uno tener un, muy inteligente de su raciocinio, uno puede tener una experiencia muy profunda y tener un intelecto muy agudo, pero por querer probar que estoy en lo correcto y que mi verdad es la verdad, uno no ve el impacto que está teniendo los demás, o a veces es como, por eso estaba diciéndoles, es un aprendizaje, pero a veces también debe entender que hay formas diferentes de hacer las cosas, hay velocidades diferentes, y hay cosas que yo mismo necesito aprender de otros. Entonces, en parte de eso también es darme cuenta que esa actitud de crítica, de estar quejándome, me encierra. Y es muy contagiosa, eso lo he notado es de las más contagiosas que hay especialmente cuando uno está almorzando en el trabajo <risa> alguien llega y con pues, cualquier cosa y alguien empieza a quedarse en la cosa es como que abren y después es saber quién tuvo la experiencia peor de todas <risa> es como a ver, a ver quién tuvo el, el embarazo más trágico quién tuvo el, um, el asalto más horrible quién tuvo, no sé, que casi se muere <risa> y también y también es competir ¿Cuál, ¿Cuál pone la imagen más horrible de lo que pasó en el accidente? entonces Como que es una actitud que se va generando por, por estar en ese estado de encontrar culpables, casi. Y es poner la verdad, así. Sin tomar en cuenta el impacto que está creando. Entonces, el aprendiz de ángel se da cuenta, se escucha y se perdona. Cuando yo me perdono, soy capaz de, de avanzar, de soltar y Sueltan y sueltan. Eso es mucha de, de, de la que tenemos que aprender para poder liberarnos de las limitaciones. Que muchas de nuestras limitaciones sin darnos cuenta las tenemos así. Y es como que uno dice, es que no me puedo mover. Estoy atrapada. por favor, ayúdeme. Y me dice, dice abran las manos. No puedo abrir las manos. Y cuando no las había no, no. yo tenía agarrado. Es como la, el cuento del pajarito. No lo conocen que, que, que decían que no puedo volar, no puedo volar y estaba así, y cuando ya le dijeron pues usted puede volar, suelte la rama crean sus alas y el pajarito voló entonces uno tiene esa capacidad pero a veces hay cosas que con la crítica y todo eso es porque no me está dando cuenta que estoy aferrándome a cosas que me están haciendo doler me están haciendo daño, me están haciendo sufrir, pero que no he soltado entonces mi trabajo es crear esa experiencia de tal paz, tal claridad tal estabilidad que me doy cuenta y lo suelto y soltar es fácil lo difícil es no volver a tomar porque me acostumbré la cosa con esos apoyos es que los, es como un bastón cuando uno no sé cree cuando está no, o los rodines mejor, es que el bastón a veces sí es necesario cuando alguien le pasa algo pero los rodines que uno siente que lo necesita, que lo necesita, porque si no me voy a caer hasta que usted aprende a mantener el equilibrio y ya más bien incomoda los rodines, de hecho yo me caí una vez por los rodines, porque yo tenía miedo de que me los quitaran pero entonces si ya aprendí a andar en bici si ya sé cómo mantener mi equilibrio ya no, esos apoyos están extra están más bien impidiéndome andar en bici como, como pudiera yo andar entonces también esos apoyos yo los estaba agarrando, hay relaciones hay situaciones hay cosas del pasado tan viejas y antiguas y todavía estoy ahí. Y no las he soltado y no me he dado cuenta que se regresan a mí. Y hay también como patrones de carácter que de vez en cuando vuelven así como ¡oh! aquí estoy, mire qué cosa más sí. fea. <risa> Pero con eso también a mí me ha, me ha servido mucho de conocerte a ti mismo entender que la esencia que yo soy no es ese carácter eso se me aprendió y se me salió y se me sale de vez en cuando <ríe> por pues repetidamente haber reaccionado así a las mismas situaciones. Pero entonces ahora bueno, tengo de vez en cuando <ríe> la capacidad de, de tener antes de que salga el dragón y ya es como ya, y aprender, que no soy ese dragón, que soy un aprendiz de alguien que puede estar en paz. Y que mi reacción va a ser tranquila, pero entonces tengo que hacerme mi, mi experiencia de limpiar el corazón, limpiar el corazón todos los días, pasarle una esponjita bien linda de, de amor, de cariño, de respeto, de confianza, y así poco a poco voy a ir soltando esas cadenas. Y voy a poder tener compasión, voy a poder entender mejor a los demás, entenderme más a mí, a las situaciones, y además dejar de poner tanta atención afuera, a los detalles, a las cosas, a lo que pasó, a lo que no pasó, Yo no voy a ser reportero de ser reporteros de cosas sin importancia, de cuánto tiempo de la vida uno pierde y gasta energía y tiempo mental fijándose en detalles de, ello? o que otros le contaron, porque a veces uno dice, Eso soy todo oído, vení contando, ¿qué te está pasando? Y uno termina con un montón de basura en los oídos, ¿verdad? Que no es como, y a veces uno, bueno, entonces me está contando esto, porque quiere que dé una solución, o porque, ¿qué pasa? <risa> no, nada más para repartir basura a veces, y a veces uno también, cuando se vuelve todo y se vuelve todo boca, entonces también empieza sin darse cuenta, entonces saber que eso, bueno, como habíamos visto antes, es igual que con las energías de los celos, de la ira, de la, de la tristeza, drena la energía, pero más también me quita mi tiempo de ser aprendiz y ir recolectando virtudes. Entonces, en vez de atrapar pokémones, como andan ahora con los celulares todavía, entonces voy a ir atrapándoles las virtudes a las personas. Y a, a, a reconocerlas, relacionarme con esa virtud con ellos, y hacer la mía también. Y entonces, eh, la idea de que esta semana ustedes la tomen como su semana de entrenamiento 1. Todos los días se van a tomar por lo menos unos 15 minutitos de volverse a limpiar el corazón y a enfocarse a experimentar el ser en todo lo que el ser es completamente libre, feliz, lleno y tomar del alma suprema y después salir a recolectar virtudes y a sacar virtudes de ustedes en cada situación eso también es lindo de sentir de que el trabajo, en la familia, en el barrio, en la calle, en los carros Todas están ahí para que usted desarrolle un potencial maravilloso de paciencia, tolerancia, misericordia, empatía, <risa> y todos estamos en ese, en ese camino. Entonces, es bueno que aquí tenemos una clase llena de aprendices para alcanzar su propio estado potencial de angelitos. Pues ahí al final, Costa Rica está llena de angelitos, ¿me parece?